Hola amigos, bienvenidos. Hace más o menos seis días me hice este bonito tatuaje, y me lo hice el sábado y hoy es viernes. Serían pasado más o menos seis días. Eh, está cubierto con un parche especial para tatuajes. No es cualquier parásico, es un parche especial para tatuajes que permite que el tatuaje respire. Y creo que hoy o mañana me lo voy a retirar. Con este parche parece que el tatuaje está curando muy bien, bastante bien. Y quería mostrarles también otra cosa que me ayudó bastante a reducir la inflamación. Son estas aguas aromáticas de hierbabuena. Es una infusión de hierbabuena. En internet dice que ayuda a bajar la inflamación y pues a mí me parece que sí me ha ayudado bastante con la inflamación de, del tatuaje. Como que me ayuda a reducirla mucho. Una vez que me quite esto me voy a comenzar a aplicar una crema especial para tatuajes. Que la tengo acá, ya se las muestro. Es esta crema. Se llama crema skin me gusta porque tiene aloe vera y aceite de jojoba y pantenol y otras cosas que ayudan bastante a curar el tatuaje. También tiene otros, otras cosas que ayudan a hidratarlo. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Voy a mirar cómo queda. Voy a seguir subiendo imágenes de, de cómo se cura mi tatuaje. Las voy a agregar al video. Que el cargador con mucho cuidado. No hay mucho porque le puedo un pedazo de piel, que es Y que no le la tinta y, pues, y de ahí el, el paso blanco, solo, sin tinta ni nada. Así que no lo voy a sentir Es que mucho cuidado. es un poco de aceite de coco pues, en internet dice que puede ayudar a, a debilitar el apósito este, este, este, este parche que le puse encima y hacer que sea más fácil de remover Amigos este es el resultado Así es como se ve Ya han pasado más o menos unos 3 meses Desde que me tatué El tatuaje como ven pues quedó muy bien Los detalles quedaron muy bien Las líneas Acá como pueden ver quedaron muy muy bien Todas las líneas quedaron bien No quedó ninguna por ahí Dañada Las sombras quedaron muy bien y pues amigos eso es todo, todo fue gracias a, al parchecito este que me puse Fue bastante bueno, no es cualquier plástico, es un parche especial para curado de tatuajes Y pues como pueden ver con ese parche cura bastante bien Bastante, bastante bien, veamos más de cerca los detalles Como ven pues las líneas quedaron bien, a pesar de ser unas líneas muy suaves lo mismo aquí, todas las grietas se ven bastante bien. Y sí amigos, esto ha sido todo en este video. Si les gustó no olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.